Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video premium. Porque hoy les voy a enseñar a volar en una nube. Cómo volar sobre una nube. Así como lo veíamos en la caricatura de Goku, que Goku volaba sobre una gran nube dorada voladora. Así vamos a poder hacerlo nosotros mismos. Vamos a tener que conseguir varios materiales: primero gas, puede ser gas de auto, eh, una máquina para congelar cosas y aceite aceite de ese de con el que cocinan comida de ese tipo de aceite eh, vamos a tener que conseguir ya que tengamos los tres materiales eh, vamos a tener que conseguir el gas eh, pues un gas para autos eh, vamos a vamos a, a, a, a activar el gas y en esos momentos vamos a usar eh, la máquina para congelar el gas ya que tengamos congelado el gas, vamos a tener que tener un, un cincel y un martillo. Eh, accionamos con el rompemos con el cincel y el martillo el, eh, eh, eh, el congelamiento, el, eh, el objeto congelado, y en ese momento eh, el gas se va a expandir por el aire. Eh, en ese momento parece que no pasa nada que el gas está muy normal pero ya está un poco congelado el gas va a parecer como que el aire el gas flota por los aires pero no en ese momento vamos a tener que echarle el, el aceite eh, y listo ya se habrá formado para ese momento eh, nuestra nube voladora Ya estará la nube En esos momentos es cuando ya tenemos que eh, Subir a la nube voladora eh, Ponernos en la posición que nosotros queramos Puede ser una posición vertical Pero lo que yo recomiendo es eh, usar una posición típica de meditación y alinear nuestros chakras porque para poder hacer funcionar la, la nube y poder volar por los cielos con ella vamos a tener que alinear nuestros nuestros chakras es decir que en esos momentos no nos tienen ni que... Eh, no tenemos que ten, tener esa vibración en, en nuestro cuerpo, en nuestro ser como lo puede ser de, de ira, de de bajos instintos eh, de sentimientos negativos eh, tampoco tiene que haber ni amor ni odio ningún ningún este sentimiento que esté apegado a, a la debilidad humana tiene uno que este es en ese momento sentir poder espiritual fuerza espiritual tiene uno que sentirse con mucho, eh, con mucha fuerza espiritual eh, nos vamos a tener que sentir en ese momento muy motivados muy entusiasmados y así es como le, poco a poco la, nave se va, la, perdón, la nube se va a ir desprendiendo porque eh, hay que recordar que los sentimientos eh, depresivos son los que nos tienen pegados a la gravedad entonces nuestro objeto que está en este caso es la nube voladora se va a despegar junto con nosotros ahí ya eh, est eh, estáticos, ¿no? ahí ya parados entonces nos vamos a ir desprendiendo y nosotros ya eh, para dirigir cuando estemos en el cielo para dirigir esta nube vamos a tener eh, que eh, manejarla eh, con, con nuestra mente ahí es donde eh, tenemos que eh, pues eh, visualizar a qué lugares queremos ir, tenemos que visualizar cómo dar vueltas hacia la derecha, hacia la izquierda, eh, tenemos que visualizar eh, cómo volamos hacia el frente con nuestra mente, es como si manejáramos un automóvil, pero mentalmente, pero sin poner las manos sobre el volante, y así es como nos vamos a poder ir deslizando y volando eh, sobre sobre el cielo y los eh, los aires no eso es lo que tenemos que hacer entonces es muy importante la alineación de las de los chakras y de la energía y conseguir los materiales que les que les pedí en el video eh, bueno eso es de ti a todos. si este video llega a 30 mil millones de visitas eh, vamos a hacer la parte número 2 Recuerden que denle like, suscríbanse, activen la campana de notificaciones, abajo está la tienda de mis productos por si les interesa uno. muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente video.